...senadora Jimena Balcón se acompaña esta noche... ...¿cómo está Jimena? Buenas noches... Eh, ...buenas noches Matías, buenas noches mm. a todos los televidentes... ...antes de que usted me diga qué opción... ...usted le parece prudente, sensato ponerse a conversar... ...desde ya que quedan cinco semanas para el plebiscito... ...mira lo dije temprano en la mañana... ...con el dolor mm. de, del corazón... Eh, ...teniendo claridad en que el plebiscito hay que realizarlo... Eh, ...creo que eh, debido a la situación en la que nos encontramos... ...es eh, fundamental poner de acuerdo a todos los sectores... ...y postergar la fecha... Pero el previsto hay que hacerlo. Eh, hoy día, de hecho, ya todos los partidos políticos en la tarde han sacado una declaración única de todos los sectores eh, llegando a ese acuerdo. La fecha sería, eh, hay que tramitar obviamente una reforma al sí. efecto, eh, en la fecha de las elecciones eh, de octubre y eh, se tendría que fijar uno, una nueva fecha para elección de los constituyentes pero eh, creo se atrasa que más. entonces Todo se atrasa se, se desplaza, pero cuando uno mira eh, que los expertos señalan que el PIC va a ser eh, de aquí a cinco a ocho semanas, vale decir, en eh, la fecha mm. del plebiscito, la verdad es que parece de verdad mm. de una miopía, de un egoísmo completo no hacerlo. el primer, eh, La primera preocupación y donde deberíamos estar todos de acuerdo es la salud de eh, las personas. Eh, mm. Las personas de riesgo, eh, pero la, las personas en general. Escuchaba a la doctora, que entrevistabas antes sí. de, este, de este bloque, sí, Claudia, Cortés. Eh, Claudia, que además es experta en el tema, sí. eh, que señalaba que todo lo que se ha dicho eh, la verdad es que no se ha cumplido y alguien me hacía un resumen, que el calor, que los niños, que los jóvenes, que... y la verdad es que ninguna de esas cosas ha eh, sido uh -huh. tan, tal como se pronosticó. Eh, en consideración a los datos que tenemos, a eh, las cifras que se han ido entregando, lo que pasa en otros países, lo que está pasando en Chile, la eh, proyección que hay de casos que vamos a tener... La verdad es que la salud primero, la salud primero, la salud primero y preocupémonos uh -huh. de eso. Eh, la obligación de respetar las recomendaciones cuando se suspenden las clases, no es para que se vayan a la playa o al mall o al cine, es para que se queden en sus casas. Y eso debe correr no solo para los alumnos, los profesores, también para los auxiliares. Cerremos esos establecimientos educacionales y hagamos la tarea. Yo en la mañana junto al senador Arboe pedíamos otras medidas, yo creo que... ¿Cómo cuáles? Eh, Como cuáles, varias. Aquí hay... Medidas eh, de sanidad, que son las que se han tomado, ¿no es cierto? Medidas desde el punto de vista económico, sociales, judiciales. Aquí hay plazos que están corriendo. Yo creo que hay que sentarse todos en la mesa y ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la logística de este periodo que estamos enfrentando. Bueno, es, que este es un mes. ejercicio que suena fácil decirlo, pero, pero hay que hacerlo. No, pero la política además ha demostrado en los últimos meses que le acuesta mucho eh, sentarse a conversar Mira, con sensatez. Como, y aquí como... todos, todos corren... Y, todos tienen lo suyo, digamos. Alguien me decía que esto es como eh, la situación del cine negro, ¿no? Cuando ante un hecho único eh, se provocan grandes cambios. Eh, yo creo que estamos ante un hecho de verdad único en el mundo, no en Chile, que tenemos experiencia o deberíamos tenerla ya de lo que hemos visto en otros países, en China, en eh, Italia, España... Estados Unidos, Brasil, que nos debiera eh, hacer confluir a todos en una gran solución. Eh, en materia económica, este mes es un mes complejo, se pagan las patentes, se hace la declaración de renta, eh, la operación renta, eh, los, los permisos de circulación, en fin. Y creo que tenemos que ser capaces del Ejecutivo, con el Parlamento, ponernos de acuerdo y establecer un cronograma distinto porque eso va a significar aglomeraciones y además enfrentar económicamente una situación que es compleja, que ya venía compleja venía y muy que eh. esta época la hace más compleja. Eh, por lo tanto, revisar las resoluciones que se sacan. Hoy día leí una resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que decía que eh, las enfermedades no van a ser consideradas eh, laborales, el coronavirus, eh, y que sí, solo sí, excepcionalmente, se ve la trazabilidad, se podría calificar como laboral. Está bien, Entonces, puede ser, es que pero, falta, no pero falta un párrafo. Si una persona tiene síntomas, tiene que ser atendido por su prestador del de seguro laboral y después se determinará quién paga. Pero aquí tenemos que ponernos todos en disposición de enfrentar una situación de epidemia, de pandemia que requiere colaboración. Aquí en el Mercurio venía una entrevista, a un economista jefe de, del Fondo Monetario Internacional y un profesor de Economía de Harvard, no recuerdo su nombre, y decía que Chile está en un problema, porque Chile de aquí hacia atrás, antes del coronavirus, venía con un Estado comprometido, las arcas fiscales comprometiéndose a muchos gastos, dada ¿Sí? eh, la política, a la agenda social, en fin, y que ya lo tenían en niveles de, de gasto importante, importante. Y que esto probablemente iba a hacer que en algún momento hay que sentarse a conversar y a lo mejor... ...compartir nuevamente lo disponible de los recursos. ¿Habrá espacio para poder postergarse estas cosas de la agenda social? Mira, yo creo que hay cosas de la agenda social que no requieren eh, costo fiscal. Eh, en materia de pensiones, yo vengo diciéndolo hace mucho rato... ...tú me has escuchado, me has leído, eh, salen los economistas a descalificarme... ...tratándome de ignorante, sin argumentos ni datos ciertos sobre la mesa. Yo creo que requerimos una conversación seria donde tengamos argumentos, datos, estudios... ...que hagan tomar decisiones serias. Eh, ...en pensiones hay una parte que tiene que asumir el fisco... ...hay una parte que tiene que ver con nueva cotización... ...pero hay otra parte que dice relación con lo que ya se ha pagado... ...lo que ya se ha ahorrado... ...y que tiene que ser bien asignado con métodos de cálculo correctos... ...los que hay hoy día no son correctos... ...y nosotros lo hemos demostrado... ...yo hace un tiempo atrás reclamaba la forma en que se calculaba... ...la tasa de interés técnico... ...saltaron los economistas a decir que eso no se podía hacer... ...bueno se recalculó... ...no en la forma o todo lo que yo decía... ...pero sí se corrigió en parte... O sea, cuidado con nuestras afirmaciones, seamos serios, porque requerimos esfuerzos, pero también que revisemos cómo hemos hecho. Ya, pero casos. también va a haber que hacer esfuerzos en ser más cuidadosos en qué, en qué podemos atender hoy de la agenda social y qué cosas, lamentablemente, algunas de ellas habrá que postergar. Y reconversar. Y hay que mirar de, a la cara a la gente. Sí, Matías, y reconversar ciertos esfuerzos. Cuando. Eh, se provoca la crisis social, 19 de eh, octubre, me acuerdo todavía porque fui a un programa de televisión, yo señalaba que aquí, y a raíz de una entrevista de un empresario que dijo que eh, él iba a revisar la situación de sus trabajadores, yo le decía, bueno, eh, el lunes yo espero que se junten con sus ejecutivos y revise la situación uh -huh. de sus trabajadores. El lunes estaba haciendo anuncio de que en su empresa nadie iba a ganar menos de 500 mil pesos. Bueno, hay que ver qué pasa con los contratistas los empresarios de las grandes empresas, cómo hacemos todos un esfuerzo, cómo le pedimos al Estado o a los pequeños que hagan un esfuerzo de acuerdo a su capacidad, pero también los grandes que se pongan, porque esto el país es de todos y no podemos siempre pedirle al Estado que se ponga o que haga todos los esfuerzos. Aquí tenemos que ponernos todos en disposición. El 2008, en la crisis subprime, recuerdo que el presidente Obama mencionaba que iba a tener que ir al rescate de empresas privadas y que eran multimillonarios y que eran demasiado sí. grandes para dejarlas caer. Era súper difícil decir, Aquello. mirar al país y decirle, ¿saben qué? Con recursos del Estado vamos a ir en defensa de un, fondo, de un banco de inversiones enormes. Y alguien ¿pero por qué tiene que ir ayudar el fisco americano a un banco? Bueno, porque si cae ese banco, pega a toda la economía, y a una economía enorme. Sí. Vamos a llegar a lo mejor a un punto donde el fisco el Estado chileno va a tener que salir a ayudar a algunas empresas privadas. Y va a quedar la grande, porque... Ahí va a haber un choque importante en la discusión. Mira, yo ahí hoy día me tocó ir a hacer un trámite eh, a Correos de Chile, que está en una oficina de un mall, eh, y la verdad es que estaba absolutamente desierto. Eh, entonces, cuando en la mañana decíamos, el gobierno tiene que revisar las medidas y probablemente tiene que decretar la cuarentena hoy día, porque va a ser mucho más efectivo y el costo mm. va a ser menor que esperar una, dos, tres semanas más, lo decíamos con ese sentido de Urgencia eh, que te da el, el estar ahí en contacto, escuchar, eh, informarse. Y yo creo que vamos a tener que acelerar medidas porque si no, el, el desastre va a ser peor. Mm. Hoy día ya no existe. Y va, a haber movimiento. ¿Va a haber atrevimiento político para eventualmente eh, salir a apoyar a empresas privadas para evitar colapsos de empleo, de cadenas de pago? Y en fin. Yo creo que habrá que revisarlo todo en su contexto. No, es Matías. justificándose. Es como, es como cuando. Sí, hoy día pero va, tú a ves... de pero va a ser difícil de defender Va a ser un tema que tendremos que revisar y yo creo que en eso sin complejo. Así como claro. hoy día llamamos a que, por favor, las empresas eh, sean eh, actúen éticamente y no cobren. Eh, por la venta del alcohol gel, cifras de verdad uh -huh. exorbitantes, eh, no suban los precios de los medicamentos, eh, hagan turnos éticos, cuiden a sus trabajadores, bueno, eh, si corresponde tendremos que revisar aquello, pero tratemos de comportarnos todos eh, con sentido de nosotros. Hoy día es el nosotros el que está en uh -huh. riesgo. Las individualidades, el yo, el yo me cuido, el yo me salvo, hoy día no corren. Uh -huh. eh... Hay un ejemplo muy interesante, el de, la, de, la, de Isquia, me cuesta mucho su apellido, disculpe. La presidenta sí, del Colegio Médico. que me disculpe, sí. eh, eh, no quiero tirarme el carril, la presidenta del Colegio Médico que da un ejemplo enorme de, de, de aunar, lo decía sí, aquí Claudia recién, de aunar voluntades, de dejar de lado diferencias, poner al coronavirus al medio. Eh, ¿Quién va a ser la Isquia de la política? La que va a decir, momento muchachos, las diferencias, por un rato... La dejamos para más adelante, donde solucionemos este incendio que tenemos, sentemos a conversar, fue a conversar, o sea, conversa con el presidente, es interlocutora, eh, es decir, ha mostrado bastante más altura creo, que muchos políticos. Sí, yo creo que lo que ella ha hecho es notable eh, y hay que aplaudirlo. Eh, y creo que hoy día todos tenemos que tener esa actitud. Eh, no es nuestro proyecto el que está en juego, es el proyecto del país. Claro. Y por lo tanto, por eso te decía yo, eh, hoy día primero es la salud y la vida de los chilenos y de quienes viven en nuestro país, de la comunidad internacional en general. Eh, por lo tanto, eh, quienes estén en el cálculo pequeño respecto de qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Y un ejemplo, hoy día mi equipo de asesores, cuando veíamos en la mañana que teníamos que pedir que se postergara eh, la elección, eh, la, sí. la realización del plebiscito, eh, que el plebiscito hay que hacerlo sí o sí, eso no puede estar en duda, eh, decían, no, pero vas a pagar un costo, no, pero que te van a pegar, no. Oye... La verdad es que me da lo mismo. Creo que cuando te toca decir lo que, cree, lo que te dice el sentido común, eh, eh, lo que te, eh, te empuja cuando estás detrás de un objetivo que es cuidar a, a, a tu vecino, a tu vecina, a tu, a, a tu abuelito, eh, a tu adulto mayor, es parte de lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto yo creo que aquí no hay duda en esto. Y de hecho todos los presidentes de partidos tuvieron una sola voz hoy día. Eh, acuerdo para... Correr la fecha del de plebiscito para la fecha de las elecciones municipales y de consejeros gobernadores mm. nacionales y concejales. Y eh, luego fijar, obviamente, y hacer un cronograma con este tema para eh, establecer los plazos que tenemos por delante. Pero la salud mm. y la vida de las personas están en riesgo. ¿Y quienes planteaban que en una de esas... Bueno, gente que probablemente no le gusta el, el, el, el, la fórmula que está planteada en la, en, la, en la última reforma constitucional. Que es decir, ¿por qué no aprovechamos que, que se va a posponer a que cada partido envíe su paquete de reformas y que envíe a sus, expertos, a sus expertos al Congreso y hacemos las reformas que se quiera hacer. ¿Eso le parece que es intentar bypassar el plebiscito? ¿Ve que hay que, que hay gato encerrado? ¿O le parece una idea plausible Mira, a, a indagar? A mí me enseñaron que había que andar en bicicleta y, mm. y, y mascar chicle, o correr y Caminar. mascar chicle a la vez. Y yo creo que... Eh, si hay verdadera voluntad de avanzar en una serie de reformas que se han pedido durante mucho tiempo, perfecto, lo que no quita que hagamos la discusión constitucional y hagamos el plebiscito y discutamos cuál es nuestro marco y cómo nos queremos mover eh, creo que si esas dos cosas son posibles de hacer, sí son absolutamente posibles de hacer eh, recordemos que hay muchas reformas que se han tratado de hacer en nuestro país durante años y no han prosperado por falta de quórums, de votos, de voluntad eh, si hoy día los que evitaron esa reforma están dispuestos a hacerla, bienvenido sea. Redibujemos, reconversemos nuestra carta fundamental y eso no es óbice ni obstáculo mm. para que podamos avanzar en reformas legales que son necesarias. Sí, una de las cosas que también es interesante que la política eh, aborde es justamente la salud pública hoy día, que es más necesario que nunca porque la urgencia de, de que nos quedemos en casa... No tiene que ver, lo decía Claudia con toda, claridad, ya, toda no, claridad, no tiene que ver con que nos enfermemos o no nos enfermemos, básicamente. No. Tiene que ver con que vayamos repartiendo los enfermos en el tiempo para que todos puedan ser atendidos. atendidos. Y eso tiene que ver con que tenemos una escasez enorme de camas en el sector público, fundamentalmente, y hay mucha gente que es mayor y que además se tiene el sector público, que tiene mucho miedo. A Dos cada seguir. mil habitantes, OSD, cinco cada mil habitantes, o sea, tenemos un problema real de déficit eh, en materia de camas. Eh, y así uno podría desagregar la falta de especialistas, ¿para qué hablar de regiones? Te puedo dar ejemplos en, en mi región, en el Maule. Eh, y por lo tanto, eh, estos son temas de, de política pública, de Estado, no de gobierno, que tenemos que tener la capacidad de enfrentarlos todos. Eh, la seguridad social eh, comprende las pensiones, eh, la salud, eh, la cesantía y cuando tú miras el mapa de la seguridad social en Chile claramente no la tenemos, no tenemos garantizada una salud eh, adecuada, oportuna, eficiente para todos, eh, quien tiene recursos la paga. El que no tiene que estar a lo que el no estado, no. estado le puede proveer. Pero, pero el por Estado ha ahí... gastando mucha plata hace muchos años. Sí, sí. Y aquí hay un problema de Estado, no de un gobierno u otro. Por eso dije Estado, ¿no? Yo, no yo dije, sé, yo sé, no es no una gobierno. crítica, sino que para que me ayude a analizar y entender. Sí. Porque aquí también podría ser un hito que eh, Iskia Siches se llama, Iskia -Sitche. Iskia -Sitche. así se pronuncia, pronuncia B, creo. Sí. Eh, que ella a lo mejor pudiera encabezar un gran acuerdo nacional, ya que está haciéndolo también, está siendo ejemplar. ¿Un acuerdo nacional a la salud? Porque no es un problema de recursos, ¿estás entendiendo? es un problema de gestión, de acuerdos, de voluntad. Hay una, hay una combinación de, de factores, eh, hay un tema regional eh, que no es menor, eh, la, la asimetría sí. o la inequidad territorial en materia de salud gestión. en regiones eh, el tema de los incentivos, cómo hacemos que los médicos quieran estar en regiones, eso va acompañado de otros temas, otras condicionantes, educación, infraestructura, en fin. Y que los médicos Pero, quieran operar en los hospitales como quieren operar privadamente también, la sociedad médica. Que existan reglas adecuadas, sí. que las remuneraciones sean también eh, distintas de cómo están compuestas hoy día en el sector público. En el sector público el tema de las remuneraciones en materia de salud es un, un tema me tocó verlo en su minuto en la mesa del sector público. O sea, yo creo que hay mucho por hacer en materia de gestión. Y esto es un momento enorme, ¿Sí? porque ¿quién podría negarse hoy a eso? Así como yo lo del que plebiscito. Sí. Yo creo que sí. Cuando uno escucha al presidente Macron, cuando uno mira los datos mm. de Francia, eh, sin lugar a duda dice, ¿con qué envidia lo miro? no ¿Y cuánto quisiera tener yo acá? Yo creo que sí. Le, y por eso te decía esto del cisne negro, ¿no? Mm. Eh, hechos únicos provocan grandes, eh, grandes acontecimientos y grandes transformaciones. Se requiere generosidad. Se requiere salirnos del yo y mirar el nosotros. Se requiere mirar de, con sentido de, de, de comunidad mm. eh, los problemas que tiene Chile y entender que, que no somos solos, que, que lo que le pasa a una persona al lado mío eh, no solo es algo que me debiera comprometer, sino que también puede pasar a mí. Y que, como decía el poema, ¿no? cuando vinieron a buscar al del lado no me importó, mm. pero cuando llegaron a mí ya era demasiado tarde. Que me enriquezco, muchísimas gracias por estar aquí gracias, esta noche. Sí. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y volvemos en vía pública.